de la Santa Cruz del Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo del 13 al 17 Nadie no ha subido jamás al cielo sino aquel que bajó del cielo el Hijo del Hombre y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Tenemos la imagen viva de la cruz donde Cristo fue crucificado y finalmente en ella murió. Nuestros templos, hogares, algunos espacios, y en nuestra persona está presente la cruz de Cristo, no como un simple adorno, sino como signo y símbolo de nuestra fe. Somos signados por la cruz en la administración y en los ritos de los diversos sacramentos, más allá de lo que pueden decir otros creyentes acerca de la cruz y de nuestra relación con las imágenes, nuestra fe nos dice y nos hace recordar el valor y el poder de la Santa Cruz, no solo para las personas que se dedican a la construcción o en diversos espacios donde se tiene la cruz. La cruz nos recuerda la vida de Jesús, especialmente la pasión, muerte y resurrección que nos ha merecido en su entrega generosa, no solo en la cruz, sino en todas sus acciones y palabras. Así esta terrible imagen de muerte se convirtió en signo de salvación para todo el que cree en él. En este acto de sacrificio extremo es donde comprobamos el amor que el Padre tiene.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 ...viene por nosotros, porque ha entregado su propio Hijo, para que por medio de su sacrificio nos salváramos. A esta conclusión se llegó después de asimilar la muerte y resurrección de Jesús. Ciertamente, para las primeras generaciones de cristianos, no parece como imagen representativa de su fe. Se usaron otros símbolos como la paloma, el cordero, la barca, Así lo vemos en las catacumbas, casas y lugares donde se reunían los cristianos. Pero poco a poco la cruz fue ocupando un lugar importante, como símbolo de salvación y de sacrificio, sobre todo como el acto de amor supremo. Como dice Jesús, nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Una palabra que es amor, misericordia, perdón y es también juicio. Si recibo su amor, me salvo. Si lo rechazo me condeno, no por él, sino por uno mismo, porque Dios no condena, sino que ama y salva. Hasta ahí llega la cita. Con razón Jesús dijo a sus discípulos que no vino a condenar y, o destruir, sino que vino para salvar, para dar vida en abundancia. Que la cruz bendita que nos mereció la redención siga siendo nuestro árbol de la vida el trono de la sabiduría, el lugar donde Dios sigue revelándose y bendiciendo a los creyentes en Cristo y en todo el mundo. Que el Señor los bendiga.